Sí, ya estamos conectados, hay personas que se están incluyendo, me encanta. Hola, hola a todos. Qué linda, me encanta. Si sí, decimos de dónde estamos conectados para saber ubicarnos, desde dónde nos estamos hablando. Qué lindo saberlo. A ver, me encanta, me encanta. Sí, estoy tan feliz, de verdad. Saludos a todos. Buenas tardes. Esa debe ser de esta zona occidental. A ver, ¿de alguna otra parte que se estén conectando? Hola, linda. ¿Cómo estás, Marlin? Boncita. Hola, Milena. Hola. Me encanta, me encanta. Ah, California. Qué bueno. Caracas. Ok, qué chévere. Bueno. Coméntenme de dónde se están conectando. Me encanta saber desde dónde nos hablamos y no, nos podemos conectar y, y, bueno, unirnos, ¿no? Miami, qué bueno, qué bueno. A ver, Caracas, me encanta. Oye, qué bueno. ¿Te gustó la meditación? Qué bueno. Coméntenme a quién más le gustó la meditación. A ver, y las personas que están ingresando hoy nuevos, que no vieron el live anterior, les recomiendo primero ver el live anterior al terminar este, porque complementa. sí. Y, y también a recordar a escribir al DM para solicitar la meditación, que es un regalo gratis Para que comiences este año 2021 con todas las herramientas necesarias Fortaleciendo todo tu sistema inmune sí, Es una meditación Mindfulness para fortalecer tu sistema inmune Así que los que no la tienen, recuerden, escriben al DM Tiene que ser al DM porque es donde se registran y ahí les toman en cuenta su correo electrónico para enviarles la meditación. Bueno, me encanta porque se están conectando de, de muchas partes y eso me encanta. ¿A ti no te llegó? Escribe al DM. Si escribes al DM te va a llegar. Hubo muchas personas que escribieron, entonces bueno, de repente se congestionó un poquito el principio, pero ya a todas les había llegado la... me escribieron pues que habían confirmado la, la recepción de la meditación. Bueno, el, el live anterior, que las que no lo han visto, se los recomiendo, de San Cristóbal, qué bueno. Este, hablamos sobre el, mi experiencia personal, basado en evidencia científica también, pero relacionado con lo que era eh, la historia de la enfermedad. O sea, cuáles eran los tiempos desde que te contagias, cuándo deberían aparecer los síntomas, que son en las primeras dos semanas, Luego que tienes ese contacto, porque esas dos semanas son las que permiten te recomiendan aislarte porque no, y observarte, porque es posible que presentes síntomas. Pero luego que ya presentas los síntomas, cuáles son los síntomas más frecuentes, eh, que son los respiratorios, después los digestivos, hablamos de ellos. ¿Qué, pa, qué hacemos en este momento de, de, de síntomas? Pues hay que hacer un diagnóstico, hay que evaluarte, hay que ir al médico, o hay que evaluarte, hay que consultar médicamente para ver qué tratamiento se te puede enviar, pero también hacer un diagnóstico confirmatorio. ¿Qué pruebas diagnósticas se realizan y cómo se interpretan? Todo eso hablamos la semana pasada. Entonces, este live de hoy es preguntas y respuestas, porque recuerden que solicitamos muchas preguntas y respuestas. Me llegaron muchísimas preguntas, pero nos concretamos como eran muchas en contestar esas que les mencioné. Y dejamos para hoy el, el contestar las preguntas relacionadas con tratamiento previo a la infección, durante la infección y post infección. Y luego vacunas, todo este dilema de las vacunas y todas estas preguntas y estas interrogantes de las vacunas. Más o menos eso es lo que vamos a hablar. Pero yo les tengo una pregunta para comenzar este live, pero de una manera categórica y clara. Vamos a ver, ¿quién creen ustedes, me lo escriben aquí, que es el protagonista de esta pandemia viral del siglo XXI? ¿Quién es el protagonista principal de esta pandemia? Escríbanme a ver, yo voy aquí a esperar un poquito... Ah, en Facebook y en Instagram, voy a esperar un poquito para que me escriban. ¿Quién creen ustedes que es el protagonista principal de esta pandemia viral del siglo XXI? ¿Verdad? Que todos sabemos cuál es. ¿Quién es el protagonista? Yo no oigo nada. Iraid, habías mil horas. Iraidita, ¿cómo estás? Me encanta. La obesidad, dicen por aquí. Bueno, eso está tibio, tibio, tibio. A ver, ¿quién creen ustedes? El miedo, tibio. ¿Quién es el protagonista principal de esta pandemia? Depresión, qué otra cosa, la ansiedad, la mala alimentación. Wow, pero ya, yo creo que ya terminamos el live. Qué bueno, el sistema inmune. Silvia Ceballos, tienes 20 puntos. El sistema inmune, ese es el protagonista principal de esta pandemia. Y hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en el virus, en las fortalezas del virus. ¿Qué hace el virus? ¿Hace esto? ¿Hace lo otro? Pero el virus hace lo que nosotros le permitamos hacer. Porque ¿cómo está nuestro sistema inmune? que es el que va a responder ante ese virus? Y ya les voy a explicar. Entonces, tenemos que comenzar por entender qué es la salud. Pues la definición científica basada en la Organización Mundial de la Salud dice... Que la salud es el equilibrio bio, es bio, es físico, bio, psico, es mental, emocional, porque los pensamientos y las emociones están conectadas, social y espiritual. Eso es la salud. Es un, un todo integral. Cualquier área de, de, este, de, este, de, este, de toda esta integración se rompe. Pues bueno, nos enfermamos, porque además todo este equilibrio está sintonizado con el equilibrio energético universal. O sea, nosotros no somos así como que yo aquí, yo, mame, mí, conmigo. No, mi energía está conectada con mí, por eso es que es social también, porque está conectada con mi entorno, pero está conectada con la energía universal. Todo eso representa tu salud. ¿Qué es la enfermedad? Cuando se rompe el equilibrio bio, psicosocial o espiritual. Eso lo tenemos que tener claro, porque si tenemos claro lo que es la salud, podemos entender mejor lo que es la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde vamos? Para tener salud necesitamos tener identificar cuáles son los factores que realmente nos enferman y, y comprometen a nuestro ejército que es el que nos defiende de todo, tanto externo como interno. Porque todos tenemos genética de, de, de taras y de cosas y de todo tenemos. Pero eso es como un arma, está dormida, está guardada en una gaveta. Quien dispara, saca el arma de la gaveta y la dispara somos nosotros. ¿Cómo? A través de los hábitos, pero a través del sistema inmune, es quien se activa y despierta esos genes. Entonces, tanto lo externo como lo interno, quien lo activa es el sistema inmune. Cuando las condiciones le son desfavorables. Entonces, ¿cuál es el denominador común de todo lo que mencionaron? Obesidad, mala alimentación, eh, depresión, ansiedad, miedo. ¿Cuál es el denominador común? Inflamación crónica. De la inflamación crónica? ¿Qué es eso, Maribel? ¿Qué es la inflamación crónica? Ubícame aquí. Bueno, ¿por qué? porque el, el final de todo proceso, de toda enfermedad, el, el inicio, perdón, de toda enfermedad, es una inflamación. Y, y la inflamación es la base de todas las enfermedades crónicas. Obesidad, diabetes, eh, enfermedades cardiovasculares, eh, Cáncer, todas las enfermedades, la base es inflamación crónica. ¿Y qué genera la inflamación crónica? Pues bueno, eh, la, pacientes que están aparentemente alimentados, pero no están bien nutridos, porque el problema hay carencias nutricionales. También hay un desgaste y un agotamiento físico y mental, los tóxicos. Muchas cosas pueden hacer... Que haya inflamación crónica. Y la inflamación crónica es un terreno inapropiado para tener salud y bienestar. Eso está claro. Entonces, pues, para poder mantener activos todos esos sistemas internos, fisiológicos, de autosanación, y para no enfermarnos tenemos que tener un sistema inmune fortalecido. Por eso, esta respuesta del sistema inmune es Básica y lo voy a explicar por qué. No solo contra el coronavirus, contra cualquier cosa que podamos tener. Entonces, bueno, aquí tengo pues, que la noticia es que hasta las últimas investigaciones han demostrado que no solamente para no contagiarnos, sino que si te contagias para no complicarte y no morir. Pero si tú quieres caer en el 95% de las personas que responden a la vacuna, también tienes que tener un sistema inmune fuerte. Porque al final, quien genera los anticuerpos? Es tu sistema inmune. O sea que es definitivamente el protagonista de la película. No es el virus, es nuestro sistema inmune. Y todo lo que debilite a nuestro sistema inmune. Vemos un poco entonces de cómo, eh, en, entendiendo la enfermedad, entendiendo la, lo que es la salud y cómo el sistema inmune es el protagonista, pues no importa lo que venga, si yo tengo un sistema inmune fuerte, pues voy a estar en condiciones de, de sobrepasar a todo lo que venga. Ahora les voy a explicar cómo, cómo es el proceso de la entrada del virus a tu organismo y cómo reacciona tu sistema inmune y por qué es tan importante tener un sistema inmune saludable, fuerte. Primero, el control inicial del proceso de invasión del coronavirus es una condición emergente, Pin, pin, pin, se prenden las alarmas. Emergencia, emergencia, entró un virus. Y un virus agresivo. Entonces, ¿qué, qué sucede? El sistema inmune, el protagonista, a través del de interferón de los natural killers, killer, son unas células asesinas, salen y los macrófagos, salen a buscar al virus para englobarlo y desactivarlo, impedir su replicación, porque ¿qué pasa? Él tiene una proteína espiga, que esa, esa, esa proteína espiga, que son que tienen en la superficie, se tiene que pegar, entrar y pegar en la célula. Él necesita la célula humana, nuestra célula, para replicarse. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmune emergente, el de emergencia, salen los primeros soldaditos, el batallón inicial, a, a, a poder desactivar este virus, ¿no? Entonces, ¿qué intenta? Pues intenta dejar que no se pegue a la célula, que no se replique, impedir que se pegue, que se adhiera a la célula, porque si no, no se puede replicar y de esa manera evitar la difusión del virus en todo el organismo. Ese es, eso es lo emergente, eso es pim, pim, las alarmas y sale corriendo, ese es el batallón de emergencia del sistema inmune. Este proceso es para darle tiempo al verdadero sistema inmune estable, que genere los anticuerpos, que son los anticuerpos potentes, eh, no temporales, sino definitivos, los primeros, unos anticuerpos temporales, los IGM. IGM son temporales para la emergencia, pero desaparecen. Pero entonces, ese es tiempo, ese es el tiempo que gana el sistema inmune, porque el, el sistema inmune estratégico, que va directo, específico, a acabar con el virus, es este otro sistema inmune que es el sistema inmune celular, que es el que produce los anticuerpos específicos contra el virus, pero necesitaba recibir la codificación, la información que le mandaron. Este está este virus con estas características, entonces mientras él prepara la estrategia, que es el sistema inmune estratégico, el, de, el celular, el sistema inmune humoral, que es el inicial, el que reacciona rápidamente, está tratando de controlar el, el problema. ¿Qué pasa? Que si ese sistema inmune que está, que está recibiendo la información del que está atacando, que es el sistema inmune humoral, para él preparar la estrategia, se da cuenta que no solamente no le están mandando la información adecuada, sino que además está perdiendo ejército, está perdiendo soldados. No está ganando la batalla el sistema inmune emergente, sino el virus. ¿Y eso por qué? Porque el territorio donde le tocó pelear, resulta que a quien favorecía era el virus. Porque no cuando el sistema inmune empezó a pedir nutrientes y empezó a pedir cosas, todo lo que necesitaba para formar esos anticuerpos, no, no hay, no, no hay suficiente, no este tipo comió mal, no esta persona no, no esta persona está débil, no esta persona... Entonces, eso es lo importante. Es el sistema inmune, porque él por más que quiera trabajar, si no consigue un territorio apropiado, sino un territorio crónicamente inflamado, crónicamente inflamado con síntomas o sin síntomas, eso se llama inflamación subclínica, está por debajo de síntomas, por debajo de la clínica, pero igual te debilita, igual compromete tu sistema inmune, igual Has dado un territorio y un terreno que a quien favorece es a la diseminación del virus, no a tu sistema inmune. Entonces, esto es lo que está pasando en cualquier enfermedad. Y por supuesto, si es una enfermedad infecciosa más. ¿Cuáles son estas condiciones que debilitan tu territorio? La obesidad, el sobrepeso, la diabetes, las enfermedades crónicas. La mala alimentación, la falta de ejercicio, la el falta de sueño, la ansiedad, el estrés, el miedo, todo lo que ustedes mencionaron, todo eso genera inflamación crónica. Pero la alimentación es fundamental y la actividad física también. Y luego ahí le agregamos los tóxicos, porque ahora, bueno, viene el fumar, que ya sabemos que es malo para todo, y el licor, que bueno, ya sabemos que un poquito de licor, de vez en cuando no es nada, pero resulta que ahora, antes era... Bueno, en mi época era viernes, que se vería, a partir del viernes, viernes, sábado. Después mis muchachos eran juernes. Bueno, ni mi amor, pero mañana y colegio, ¿cómo vas a tomar hoy? Sí, mamá, es que hoy es juernes. Pero la pandemia es que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, todos los días se consume licor. Eso es territorio apropiado también para la, eh, que gane la batalla el virus y no nuestro sistema inmune. ¿Qué pasa? Pues en el primer round perdió la batalla el sistema inmune. ¿Qué tal? ¿Qué suele pasar? Cuando el sistema inmune estratégico se está dando cuenta que su, el sistema inmune emergente está perdiendo la batalla, hace una reacción desproporcionada, exagerada. Y esto es, es agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Esa agresión llamada tormenta de citoquinas inflamatorias generan hiperinflamación en todo el organismo. ¿Qué tal? Ustedes saben que entonces al final quien nos mata es nuestro sistema inmune. Esta hiperinflamación, porque todo comenzó con una inflamación en los pulmones, pero después fue corazón, riñón, hígado, sistema digestivo, hiperinflamación, cascada de citoquinas inflamatorias, compromete toda la salud del individuo y el individuo colapsa, no puede con ese estallido de citoquinas inflamatorias. ¿Quién las produjo? El sistema inmune, por desinformación, porque la información que le llegó a territorio malo perdimos la batalla, entonces, él hace una sobreexpresión y sobrereacción que se llama hiperinflamación. Pues esto sucedió ¿por qué? porque el, el, el sistema inmune emergente no tuvo las condiciones apropiadas para salir adelante. Entonces, bueno, esto es importante entenderlo porque la primera vez que yo hablé de esto, la gente dijo, ¿qué? ¿Cómo que me mata mi sistema inmune si ese es mi ejército? Bueno, porque lo podemos poner en nuestra contra. Todo. Nuestros pensamientos pueden poner tu energía a tu favor, pero lo pueden poner en tu contra. Igual, todo, todo, en, tu, en todo tu ser, toda tu salud, todo, todo lo que haces, o estás trabajando a tu favor o estás trabajando en tu contra. No hay términos medios. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Eso es lo que está pasando en una infección. Llámese coronavirus o cualquier otra cosa esta reacción exagerada es lo que mata. Y estemos claros, no. No podemos llegar a ese punto. Ahora, si la persona supera la infección, bueno, logró el primer, el sistema inmune emergente, mandar la codifica información adecuada, el, el sistema inmune estratégico supo qué hacer y llegó y se controló, Controlar, pues ya están ahí y bueno superó la infección. El sistema inmune eh, eh, este estratégico produce anticuerpos protectores, que son los IgG. Eso se determinan por una prueba en sangre, no prueba rápida, porque es muy inespecífica. Prueba en sangre es una prueba de inmunofluorescencia, es ELISA. Ustedes solicitan prueba de anticuerpos post-COVID, ELISA. Te dice que cuánta cantidad tienes de IgM, que eran los emergentes, ya eso tuvieron que haber bajado, y cuánta cantidad tienes de anticuerpos IgG, que son los, los que son eh, protectores y duran más tiempo. Yo, por ejemplo, en lo personal, porque me voy a mezclar un poquito mi experiencia personal con todo esto, pues bueno, ya a las dos semanas ya tienes el 99% de los anticuerpos que ibas a producir se te aparecen a las dos semanas. Pero bueno, a las dos semanas, dos o tres semanas, me hice los anticuerpos, por encima de 10 unidades ya es normal, ya tienes protección. Yo tengo 173 unidades. Quiere decir, hice muchos anticuerpos. O sea que este sistema inmune eh, eh, estratégico logró actuar bien y produjo anticuerpos a 173. Cosa que es muy buena. Quiere decir que encontró un terreno propicio que le favoreció y pudo construir soldaditos y soldaditos que son los anticuerpos. Y, y pedía, pedía nutrientes, pedía cosas y, y, y lo tenía. Entonces, pudo construir, no más de 10, sino 173 unidades de anticuerpos IgG. Cosa que agradezco a Dios porque es muy bueno. Pues. Ahora, es importante saber de que estos anticuerpos no son permanentes. No es que ya, ya yo a mí no me va a dar COVID, yo me quito la mascarilla. No, no, no, no, no. no. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora vamos a hablar en, en otro en otra. voy a contestar otra pregunta que me ha, hicieron sobre reinfecciones. ¿Posibles reinfecciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te reinfectas o se reactiva? Eso lo vamos a aclarar posteriormente. Entonces, bueno, eh, muchos eh, estudios, realmente no está claro cuánto tiempo duran estos anticuerpos. Hay estudios que han demostrado que duran como tres o seis meses, un estudio reciente dijo que duraban, dice que duran ocho meses. Sin embargo, lo único que es importante que sepamos es que no son permanentes y que eso no evita que tengamos que vacunarnos. O sea que ya después de, ¿cuándo nos podemos vacunar a los que ya nos dio COVID? Pues bueno, es, tenemos que estar muy seguros de que no hay ninguna infección, ninguna complicación post-COVID que les debo el post de post covid va a salir mañana estén pendientes complicaciones post covid eh, porque ya sabemos que este virus afecta todo el organismo órganos fundamentales pulmón corazón pero también riñón y luego hígado gastrointestinal cerebro piel no hay ningún órgano que escape al coronavirus entonces esas complicaciones post covid las van a ver en un post de mañana Estén pendientes. Pero lo que les decía es que tenemos antes de vacunarnos que estar seguros de que estamos bien. Porque yo no puedo tener eh, áreas, o sea, debilidad en mi sistema inmune que todavía esté luchando con, con, en superar una infección. Porque al principio la infección pulmonar es viral. Pero luego esa inflamación e infección viral se complica con bacterias. Entonces, bueno... Ya no tengo problemas respiratorios, ya hasta el problema cardíaco lo superé. Yo tuve problemas respiratorios, neumonía bilateral y tuve problemas cardíacos. Pericarditis, derrame pleural, bradicardia, la frecuencia cardíaca muy baja. Bueno, yo tengo que estar en buenas condiciones para ponerme una vacuna y después no atribuirle los síntomas a la vacuna. Entonces probablemente ya en tres meses ya estamos seguros de que no hay reactivación, que yo estoy bien. Las lesiones pulmonares tardan en, re, en reabsorberse y resolverse. La, el control de mi placa, la, la, la neumonía está mejor, ya prácticamente, pero todavía está. O sea, las lesiones, no la neumonía. La neumonía se controló. Las lesiones quedan por, por tiempo prolongado. Entonces, dicen que hasta dos o tres meses. Entonces, ¿qué es la recomendación? Bueno, tienes que estar seguro de que no tienes ningún proceso infeccioso que no tienes ningún problema, ninguna complicación, que estás bien y ya en tres meses ya tú puedes predecir qué pasa porque ni que haya un reservorio en tres meses ya no es posible que se reactive. Entonces, bueno, es momento para vacunarse porque ahí es donde van a empezar a bajar los anticuerpos de las personas que les dio COVID. En cuanto tengas la posibilidad de, eh, de ponerte en contacto con alguna de las vacunas o acces acceso a alguna vacuna, pues te la debes colocar, ¿no? Esperando un par, dependiendo de las complicaciones que hayas tenido, del proceso inflamatorio que hayas tenido, de los órganos comprometidos. La idea es que estés bien al ponerte la vacuna. Pero hay que vacunarse, inclusive a las personas que les ha dado COVID, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a puntualizar algunas cosas que creo que son muy importantes. Que mmm, fueron parte de mi reflexión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer para convertir esta incertidumbre? Porque lo que mata, lo que está matando no solo es el, no es el virus, lo que está matando es la incertidumbre. Y, y tenemos alguna forma de convertir la incertidumbre en certidumbre. Y si tenemos mm, certidumbre podremos tener eh, más herramientas para, para protegernos de, del virus, del coronavirus y de cualquier otra cosa. Bueno, entonces, hoy les voy a ofrecer cinco recomendaciones para convertir la incertidumbre de la posibilidad de contagiarte, de la posibilidad de complicarte, de qué va a pasar mañana, cuándo me voy a quitar la mascarilla, cuándo va a ser normal esta situación, normal entre comillas. Cinco recomendaciones, porque todo eso genera incertidumbre. Pero vamos a hablar de cómo convertir la incertidumbre en certidumbre. Porque eso nos da estabilidad. Los seres humanos no nos gusta vivir en incertidumbre. Pero entonces, eh, tener herramientas para convertir la incertidumbre en certidumbre es excelente. Porque nos da más tranquilidad, más, más eh, serenidad, más control de nuestras emociones y, y, de, y de todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, el primero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Mi gran recomendación es vacúnate vacúnate, como que vacúnate? para ser claro, disminuyó el riesgo de infección. Entonces, si yo estoy vacunado, estoy, tengo, no es que estoy, no es que no me voy a contagiar. Ojo, ¿eh? ya eso los estudios han demostrado que no está claro si es que no nos vamos a contagiar. O sea que hay que seguir, te vacunas, tienes que seguir con tu mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, todas las medidas que no han cambiado en años, no solo en esta pandemia, sino en miles de pandemias. Ha sido lo que realmente ha logrado controlar el contagio. Pero no solo te lo tienes que hacer antes de que te dé, de, después de que te dé, de, y después que te vacunes, igualmente hay que continuar cubriéndote con tu mascarilla, con todas las medidas. Pero bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que esperar Llegar a lo que llamamos inmunidad rebaño Anoten por ahí inmunidad rebaño Para que no se me olvide explicárselos al final Pero es importante que llegaremos a la normalidad Entre comillas, eso cerca de lo que era nuestra normalidad Cuando logremos inmunidad rebaño Que ya les voy a explicar de qué se trata Ahora bien, la idea es que... Eh, Recuerde que la respuesta a la vacuna va a depender de cómo esté tu territorio. Tú quieres caer en el 95% o 90% de las personas que logran anticuerpos, elimina la inflamación crónica. Desaste de la inflamación crónica, porque la inflamación crónica deprime el sistema inmune y no logras el 95%. Un estudio de investigación demostró 95, otro 90, otro 80, pero eso quiere decir que el mayor volumen logró eso. Estadísticamente, eso fue lo máximo que se logró. Pero el número de anticuerpos y protección que logró toda la población estudiada no fueron los mismos. No todos lograron eso. ¿Qué es lo que pasa? La respuesta del sistema inmune va a depender de cómo esté tu territorio, vuelvo e insisto. Y tu territorio es, tu organismo está crónicamente inflamado. Eso es muy importante. Hasta para la respuesta de la vacuna. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar comida chatarra, todo lo que nos genere toxicidad, todo lo que nos genere inflamación, todos estos alimentos que sabemos que producen obesidad, diabetes, eh, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que nos enferma, tenemos que tratar de evitarlo hasta para lograr una buena respuesta a la vacuna. A pesar de que la mortalidad del COVID es, me, es 1%, no más, de lo, no más de 1%, sin embargo tenemos ya eh, 2.3 millones de muertos y contagiados, 108 millones de contagios. O sea que no es una cifra para ignorar o para subestimar, tenemos que estar conscientes de que es algo importante y que la respuesta a todo lo que venga, bien sea al enfrentamiento con el virus o a la producción de anticuerpos post-vacuna, va a depender de que nos, deshacer, no, nos podamos deshacer de la inflamación crónica. Así que eso es muy importante. Me imagino que te estarás preguntando, ay, ¿cómo sé yo si tengo inflamación crónica, verdad?, Lógico que con todo lo que he dicho, lo mínimo, y yo como sé si tengo inflamación crónica. Pues bueno, ¿cuál es la causa de todas las enfermedades crónicas? Inflamación crónica. Si tienes alguna enfermedad crónica, tienes inflamación crónica. Si estás tomando tratamiento para cualquier enfermedad crónica, tienes inflamación crónica. Eso está claro. Luego, otra pregunta. ¿Cuáles son las causas de la inflamación crónica? Muy bien, ya yo sé que todas las enfermedades crónicas, la causa tiene de base una inflamación crónica. Pero ¿cuál es la causa de la inflamación crónica? Pregúntate ¿cuáles son mis hábitos? Ahí tienes la respuesta. ¿Cuáles son las causas de inflamación crónica que tengo yo y que puedo hacer para deshacerme de ellas? Muy importante, porque empiezo a buscar la lista y digo yo, conchale, yo debería hacer esto, yo debería hacer aquello, pero... ¿Qué tengo? ¿Y qué cosas tengo que tengo que deshacerme? Bueno, del azúcar me tengo que deshacer porque soy adicta al azúcar. El azúcar produce inflamación crónica. Y no solamente un daño intestinal con cambios de la microbiota, los alimentos, las nutrientes no se absorben. Tú te puedes estar pero llenando de potes, que ya, ya voy a hablar de eso eh, eh, posteriormente en tratamiento, de vitamina C, vitamina D, de zinc, de todo. Eso no te va a hacer efecto. Nada de eso. Y jugos verdes y alimentos... Si tú tienes inflamación del intestino, nada de eso se va a absorber. Porque para poder hacer, tienes que tener una, hacer una buena digestión, que esa digestión llegue al intestino todo bien, eh, perfecto para poder ser absorbido por el intestino, pase a la sangre y pase a, luego al hígado para ser procesado. Pero resulta que el azúcar inflama el intestino. Entonces, tú puedes haber comido todo el salmón y el brócoli, omega 3, todo lo que tú quieras. Pero todo eso pasó al colon y lo botaste, lo tiene en la poseta. Nunca va a llegar a tu sistema inmune. ¿Por qué? Porque tienes inflamación intestinal. ¿Y cómo sé yo tengo inflamación intestinal? Gases, inflamación, distensión, todo me cae mal, todo... Pero tengo que evaluar qué estás comiendo. Muy importante, porque si hay inflamación crónica, si hay inflamación del intestino, vas a tener inflamación crónica en todo tu cuerpo. Porque los nutrientes no están llegando. Entonces es sumamente importante entender que somos un todo y que lo que como es o nutriente o tóxico no hay término medio por qué no hay término medio porque porque si tiene eh, cuando lo mides tiene más nutrientes que tóxico es nutriente porque todo está combinado puede ser que haya cosas combinadas pero qué pesa más me va a generar inflamación o me va a ayudar a mi salud eso es lo importante entonces tenemos que autoevaluar ese punto no ¿Qué hago yo que me esté generando inflamación crónica? Refrescos, por ejemplo. ¿Cuál es mi problema? El alcohol. Algunas cosas que pudiéramos evaluar. ¿Cuál es el, realmente el, lo que... Grasa, fritura, ¿qué es lo que me mata? ¿Qué es lo que me muero por comer? Me muero, literalmente me muero. ¿Por qué? Porque hacerlo te está generando inflamación crónica y finalmente estás buscando tickets para comprarte la rifa, de complicarte, y, y sabes que es que yo he pensado que ni siquiera morir es el problema, el problema es vivir discapacitado, porque dicen que el cielo es bellísimo y nadie muere la víspera, todos nos morimos el día que nos toque, venimos como los yogures con fecha de vencimiento, o sea que nos vamos a morir el día que nos toque, pero el problema es vivir discapacitado, eso sí es un problema, entonces eso es una de las cosas que tenemos que buscar, recuerda, todo lo que genera inflamación crónica deprime a tu sistema inmune e incapacita a tu sistema inmune para defenderse de cualquier cosa que le llegue. ¿Recuerdas la definición que te di de salud? Equilibrio bio, biológico, físico, psico, psicológico, que es mental y emocional, social y espiritual. Bueno, ese equilibrio cuando se pierde y se pierde por la inflamación crónica, te enfermas, porque la enfermedad es la pérdida de ese equilibrio, ¿verdad? Y tenemos riesgos de enfermar, de complicarnos y de morir. Entonces, vamos a preguntarte qué puedes hacer para deshacerte de eso. Pregúntate, ¿qué como? A ver, ¿qué comí hoy? ¿Y qué como? Bueno, hoy no es buen día porque es día de miércoles de ceniza y no estoy comiendo lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué como habitualmente? Y no solo que como, como, como. Porque si yo como gloria, o sea, la comida más saludable del mundo, pero estoy con el celular y estoy con la computadora y trabajando y peleando y, y no, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuesta. ¿Tú crees que esa digestión la vas a hacer bien? Olvídate que vas a hacer una buena digestión. Tú habrás podido comer gloria, pero eso no va a llegar nunca a ningún sitio de tu organismo. Eso va a llegar a la poceta. ¿Por qué? Porque el cerebro nunca se enteró de que tú estabas comiendo. Tu cerebro estaba concentrado en todo tu problema. En todo lo que llevaste a, a la comida. Todo lo que llevaste a la mesa. Entonces tu cerebro nunca se enteró que habías comido. Y como nunca se enteró que habías comido, primero no produjo leptina. ¿Y tú sabes lo que es la leptina? Es la hormona de la saciedad. Esa gente que come así como loco. Esa gente que no mastica, además, rápido. Rápido, rápido, rápido, rápido porque todo que dice rápido. Como no produce leptina... Que es la hormona de la saciedad. No llegas a sentir, ya no comas más. La leptina se empieza a producir cuando llega al 80% de lo que debes comer, que es la cantidad que debemos comer para ser saludable y, lo, y una longevidad saludable, prolongar los terómeros. Así comen los de la zona ánsule, 80%. No comen el 100% de, la, de, lo, de, lo, de lo del plato, lo que quisieran comer, no 80%, porque ese poquito, ese poquito que de 20%, es lo que te va a ayudar a sentirte bien, a hacer una buena digestión cuando comes y te llenas hasta aquí, eso no se puede hacer una buena digestión, no puede el organismo procesar eso, no tiene el estómago la capacidad para procesar eso y no se producen la cantidad de enzimas necesarias, cuando tu cerebro no se entera que comiste, no produce enzimas digestivas y si no hay enzimas digestivas, ay qué pesadez, qué llenura, qué gases y qué tengo y por qué se me produjo esto, bueno porque es que no hiciste digestión porque tu cerebro no se enteró que estabas comiendo y no produjo las enzimas necesarias. Si no se producen las enzimas necesarias, tu intestino no va a absorber. Porque para poder entrar los nutrientes al intestino, tienen que haberse digerido en el estómago y digerido en el intestino. Entran por unas microvellosidades microvelocitos, microvellosidades. Entonces, si entra un trozo de comida que no masticaste, eso lo tienes que evacuar, eso no va a pasar nunca por esas microvellosidades. Entonces, tiene que estar el alimento muy bien digerido para poder ser absorbido. Y si no es absorbido el alimento, ¿dónde van los nutrientes? A la poseta. Nunca llegan a tu organismo. Porque tienes un intestino... Permeable, un intestino inflamado, un intestino que no es capaz de absorber nutrientes y al contrario, deja pasar toxinas, bacterias y alimentos alergénicos inadecuados que producen inflamación crónica, que es lo que no queremos tener. Entonces es sumamente importante no solo lo que como, sino cómo lo como. También es importante saber, ¿te alimentas o te nutres? ¿Sabes cuál es la diferencia? Bueno, alimentarte es meterte cosas a la boca. Alimentos a la boca. Nutrirte es meterte nutrientes a la boca. Entonces, tengo que saber ¿Qué me estoy qué, con qué estoy llenando mi organismo. Porque a la hora de una pelea, tu organismo va a necesitar nutrientes. Lo demás se convierte en desecho y se expulsa. Entonces, sumamente importante. Entonces, quiero... Eh, Sustituir esos nutrientes que tienen los alimentos con vitamina y pepa, tampoco, el organismo se intoxica. Tengo el consultorio lleno de gente con alergias a la vitamina C, a la, yo personalmente inclusive, vitamina C, vitamina D3, porque fue megadosis que se tomaron previo, durante y post. Yo post-COVID hice una alergia a la vitamina C. ¿Por qué? Porque hospitalizados te inyectan también cantidad de vitamina C. Yo venía tomando vitamina C, aumenté de 500 miligramos, que es la dosis habitual, se aumentó aumenté a un gramo, y lo tomé durante todo el año pasado, y en, en, hospitalizada me pusieron endovenosa, pues ahora ya yo no, no, no tuve que suspenderlo, porque una reacción en la piel, la vitamina C. Empecé a hacer las pruebas, a quitarme una cosa, a quitarme otra. O sea, podemos hacer alergia, porque la alergia no es más que... Un, un, una llamada, un sistema de alerta, un, un bombillito que el organismo prende y dice, ya, ya, basta, déjame descansar un poco, para. Yo tuve que parar la vitamina C, para que tú veas. Entonces, eso tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, a estar pendiente de darle lo que necesita, nutrientes, para que él, muy noblemente, pueda ir, llevar todo eso a donde lo necesita, cada órgano, cada sistema, para que todo funcione adecuadamente. ¿Qué comes luego? ¿Comes azúcar? ¿Comes alimentos procesados, harinas, dulces, chucherías, grasas, frituras, lácteos, químicos industriales? ¿Cómo quieres tener tu sistema inmune? Obviamente tienes inflamación crónica y vas a tener un sistema inmune deprimido. Luego otra cosa que me encanta porque cuando leo sobre estos artículos me parece tan fascinante porque lo hemos dicho tanto pero cuando hay artículos que lo demuestran científicamente es el ejercicio, la actividad física. La actividad física tiene un impacto realmente significativo. Es un arma poderosa para reforzar el sistema inmune y te voy a explicar por qué. Hay unos trabajos de investigación que han demostrado, primero, 15 minutos de entrenamiento. 15 minutos de entrenamiento no es nada. Pasamos cuántas horas en frente a Netflix. 15 minutos de entrenamiento potencian, es tan importante, potencian millones de células protectoras de anticuerpos. Potencian, o sea, es millones que, de células que se generan con 15 minutos de entrenamiento. ¿Qué tal? Bueno, de aquí a correr todo el mundo, aunque sea 15 minutos. Luego, el entrenamiento contrae las fibras musculares. Y la fibra muscular al contraerse produce mioquinas. Y las mioquinas, mio es músculo, mioquinas, eh, resulta que son antiinflamatorias. Entonces, bueno, hay que llenarse de mioquinas. Eso es importantísimo. Cómo el ejercicio y la fibra muscular, el que se mueva la fibra muscular, produce mecanismos antiinflamatorios. Entonces, claro, no, no es que ahora puro ejercicio, sino que, bueno, la alimentación saludable, más el ejercicio. Son cosas que ayudan. Otra cosa importantísima, este trabajo de investigación me encantó, que habla sobre, realmente, cómo regula la resistencia a la insulina. El daño que produce eh, la el problema de resistencia a insulina es terrible. Antes se pensaba que lo que obstruía los vasos sanguíneos, y se infartó porque comía grasa, porque la grasa... Mentira. Ya hoy en día sabemos que no es la grasa. Lo que tapa los vasos sanguíneos es las, el azúcar. Daña el endotelio. El endotelio es esa íntima, esa pared interna de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿Qué pasa? Si por ahí tienen que viajar los anticuerpos y cuando estamos en sistema de alerta viajan todos los anticuerpos por allí y si, que son las autopistas y por esas autopistas entonces están llenas de obstáculos porque el azúcar ha producido daño ha roto los vasos la íntima está dañada esos vasos sanguíneos están todos destruidos ¿quién viaja por una autopista rápido? rota toda la autopista, nadie entonces por eso estos anticuerpos no llegan donde tienen que llegar, se produjeron pero ¿qué pasó? Cuando se montaron en la autopista para llegar donde estaban las células y los virus que estaban infectados, nunca llegaron. Nunca llegaron porque estaban todas las autopistas, que es nuestro sistema vascular, dañado por el azúcar. ¿Qué te parece? Esto tiene una explicación científica, esto no es cuento, esto es ciencia. ¿Qué es lo que yo quiero transmitirles? Que es sumamente importante. Otra pregunta que siempre, que te, acuérdense que dije que eran cinco, ¿verdad? La vacuna, la alimentación, el ejercicio. Hay otra pregunta. ¿Tú meditas? Porque meditación, sea cual sea tu religión, es simplemente conectar mente-cuerpo. Si tú quieres conectar mente-cuerpo... Te permite a través de la meditación, de la relajación, de las respiraciones conscientes, mindfulness, respiración consciente, tener control emocional, generar control de, la, de, de tu impulsividad y, y, y luego eso te permite generar hormonas de la felicidad, serenidad, paz, tranquilidad. Pero además de, de controlar la ansiedad, el estrés, los miedos, la depresión, ¿por qué? Porque esa serenidad y esa paz y esa tranquilidad, el 90% de los receptores de serotonina, que es la hormona del placer, de la serenidad, de la paz y la tranquilidad, el 90%, 95%, 90% están en el intestino. Si tú tienes un intestino inflamado por todo lo que comes y no haces ejercicio. Entonces, ¿cómo, cómo puede estar tu estado de ánimo? Mal. Porque está afectando la serotonina, que es una hormona. Los antidepresivos que ponen actúan sobre los receptores de serotonina del cerebro para la depresión. Y resulta que esos nada más son el 10% de los receptores de serotonina. El 90% de los receptores de serotonina los tienes en tu intestino y los puedes estimular con alimentos. Yo lo he publicado muchísimo alimentos que estimulan los receptores de serotonina y son antidepresivos, no solo antiinflamatorios, son antidepresivos. Entonces fíjate como lo importante, conectar mente-cuerpo para que conectes con tu interior y escuches tu voz interior y dejes de escuchar afuera, porque la voz exterior es la que te atormenta. Tu voz interior es lo que te da paz. Y esa voz interior, cuando tú te metes en tu interior, vas a escuchar a Dios y lo que Dios quiere de ti. Y te va a dar mucha serenidad, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha confianza en el proceso. Y que si tú pones de tu parte, Dios está contigo y te va a ayudar. Entonces tienes que meditar porque activas tu centro de poder sanador interno. Eso está dentro de tu cerebro, cerca del hipotálamo, está en la zona interna de tu cerebro. Tú tienes un centro de sanador que está dentro de ti. Tú lo puedes activar o puedes estar ahí inútil sin hacer nada o haciéndote daño. Porque toda esa energía para algún lado va. O la, o la buscas, la transformas en salud o te enfermas. Porque entonces va, se dirige al estrés, a la ansiedad, a la angustia. Claro, eso es orar, Silvia. Orar es conectar mente-cuerpo-cuerpo con tu mundo interior y en tu corazón. En ese mundo interior vas a encontrar a Dios. Y oración es hablar con Dios. Pero tú no estás conectada tú, no te vas a conectar con Dios. Si tu cabeza anda con un tormento, cuando llegas a tu interior y a tu corazón? No llegas. Y se ha demostrado científicamente que la meditación, cualquiera sea de sus formas, logra cambios fisiológicos en el organismo, en... en, en Harvard, en la Universidad de Harvard, el Centro Cardiovascular eh, demostró que famoso, un Dr. Benson, el doctor Benson, que los pacientes que tomaban, que hacía, que meditaban, tomaban menos medicación hipertensiva, porque antihipertensiva, porque bajaban los niveles de tensión arterial, frecuencia cardíaca, sus parámetros respiratorios, ventilatorios. Sabes que es una de las cosas que mata al paciente COVID cuando se encuentra con dificultad para respirar y la saturación y, y es la angustia pánico miedo colapsa tu sistema respiratorio entonces si no respiras menos con miedo respiras menos porque tiene una super, una respiración superficial entonces tener control de tus emociones es sumamente importante y eso la vas a lograr meditando, haciendo de la meditación una práctica diaria. Meditar, conectar mente-cuerpo con tu interior, con tu mundo interior, escuchar dentro, dejar de escuchar afuera y conectarte con Dios, que al final pues se va a hacer lo que Él diga y entonces conéctate con quien tiene tu plan de felicidad, ¿no? Y por último, ¿será que tú sueñas con dormir mejor? Porque el sueño es un, parte de un ciclo de vida necesario para reparar sistemas. Y inclusive el sistema inmune se repara al dormir. Pero dormir y descansar. Porque, bueno, como las fábricas, tú las fábricas las tienes prendidas en el día, pero ya en la noche empiezas a desactivar muchas computadoras, a apagar muchas cosas y quedas en stand-by. Lo mínimo para que, bueno, pa que, pues hay cosas que hay que tener prendidas, pues. El corazón, tiene que funcionar la respiración, tiene que funcionar el riñón, el... pero por ejemplo el sistema digestivo hay que apagarlo. Entonces la gente que a las medianoche se para y se come un comelón, pues, el organismo le dice, pues yo tengo todo apagado. ¿Cómo quieres tú que yo dijera eso? Yo no puedo digerir eso, porque ya yo apagué todo el sistema digestivo. Eso ahorita está descansando, reparándose. Entonces bueno, así como es el sistema digestivo, hay muchos otros sistemas que hay que apagar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego la noche y tengo eso encendido porque mi cabeza anda millón y llega la noche y yo lo que tengo en la cabeza son todo lo que pude haber hecho y no hice, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo angustia. Entonces, me, me desespera porque no me dio el tiempo para los tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, además de eso, todo lo que me salió mal porque no debía haber hecho, porque sí debía haber hecho, porque... Y eso es lo que yo me llevo a la cama. ¿Cómo crees tú que vas a dormir? Mal. porque de los 60.000 o 80.000 pensamientos que tenemos en 24 horas o sea, do pensamos dormidos y despiertos pues el 90% o 95% son negativos pero son subconscientes tú no te das cuenta que los tienes Lo que haces conscientes son el 5% entonces si tú te estás llevando todo eso a tu cama imagínate tú toda la noche cómo está tu cerebro ¿Tú crees que tú descansas? ¿Tú crees que tu sistema inmune se va a reparar? ¿Cómo crees que se va a reparar el sistema inmune? Si no le das chance. Yo te tengo una estrategia que a mí me ha funcionado mucho. Porque yo soy, tú sabes, como muy planificador y muy controlador entonces he tenido que trabajar con eso. Y escuché algo una vez que me encantó. Me dijo, como la tendencia que tenemos siempre es a mirar lo malo, lo que salió mal, lo que no me gustó, los problemas que pasaron, y hacemos el recuento antes de acostarnos de todo lo malo. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer el recuento no de tres, vamos a poner tres, máximo cinco cosas que nos hayan generado endorfinas, serotonina, oxitocina, hormonas de la felicidad. Y no tienen que ser cosas muy, ay, porque estoy viva, estoy feliz porque estoy viva. No, no, no, no. Cosas que de verdad te hayan estimulado, que te hayan hecho sentir feliz. Y de repente no te das cuenta, pero, wow a mí me hizo muy feliz. Por ejemplo, le contaba a alguien en estos días que fui a un no de estos market y la chica de la caja era fue tan amable, tan dulce, tan cariñosa, tan atenta. Yo no tenía, entonces no tenían cambio de dólares. Todo era un lío y él no me pasaba la tarjeta. Pero fue tan dulce, tan gentil, tan cariño, que me hizo, el me hizo el día. Me hizo el día. De verdad que salí contenta. Y lo dije, y me lo dije a mí misma. ¡Wow! ¡Qué bonito me trató esta persona, ¿no? Y así, por ejemplo, un día un hijo, el hijo llegó, que, bueno, con la nota, y me besó y me abrazó. ¡Oh! ¡Wow! Eso me liberó citocina. El amor y el abrazo liberan citocina. Eh, endorfina, sentirte bien sentirte atendido, querido eh, entonces, bueno, no sé eh, estas orquídeas bellas que me regalaron, me encantan las disfruto, hablo con ellas eh, entonces, eh, las recuerdo en la noche guau, wow, qué, qué rico eh, cuidarlas, atenderlas, hablar con ellas entonces, nos convertimos en casa, tesoros porque cada cosita que consigo que me hizo feliz y yo la revivo en la noche antes de acostarme, es como un tesoro eso es una bendición me estoy llenando de endorfinas y eso estimula mi sistema inmune y me hace tener un sueño placentero porque lo que tengo en la cabeza fueron las cositas que me hicieron feliz, que no tienen que ser cosas grandes. Tenemos que conseguirlos, busca tesoro, esos detalles pequeños, pero que en el momento me gustaron. ¡Wow! Me hizo sentir tan feliz. Me, me hizo sentir tan bien. O sea, de verdad fue tan agradable la sonrisa de alguien, esas cosas que te llegan, que te conectan. Entonces, bueno, es sumamente importante que, que, que hagamos el recuento de esas cosas positivas, de esas cosas bonitas que me pasaron. Y en la noche escribamos tres, porque cuando escribimos, concientizamos. No que nos pasen por la mente como un, un pensamiento fugaz, no escríbelo. Tengo una libreta exclusivamente para eso en la mesa de noche, no te puedes acostar sin anotar tres cosas que te hicieron feliz. ¿Para que tú te des cuenta? Mañana vas a estar más pila. Oye, si esto también me hizo feliz, yo voy a estar pendiente para anotarlo esta noche. Y te consigues, empiezas a buscar y te, te conectas con ese estar buscando momentos felices y registrándolo conscientemente. Porque nos suceden, claro que nos suceden, pero no lo registramos, lo damos por tácito, sobreentendido. Y los pasamos por alto, pero lo malo si sí lo traemos y lo recordamos y lo acentuamos. Eso es lo que nos llevamos a la cama en la noche. Luego, otra recomendación es esa lista de tengus. Tengo que hacer la tarea online con los niñitos. Tengo que hacer esto. Tengo, tengo, tengo que ir al supermercado. Tengo que cocinar. Tengo que lavar. Tengo que... Dios mío, eso agobia. Y tú sabes que el cerebro no sabe qué es imaginario y qué es real. Él no lo sabe. Él no está diseñado para saberlo. Él quien le informa es tu, tu corazón, tus sentimientos, tu emoción. ¿Qué sentiste? ¡Ay, estrés! De todo lo que tengo que hacer y no tengo tiempo. Bueno, entonces el cerebro no sabe qué es lo que está pasando. Pero el cerebro dice, no sé lo que está pasando, pero está estresada. Produzcan cortisol. Hormona de la inflamación. De lo que estoy tratando de deshacerme. Ahora entonces, que Ay, no sé qué pasó, pero ella está contenta. Produzcan hormonas de la felicidad. Serotonina, endorfinas, oxitocina, dopamina, Cele celebra tus logros. ¡Lo logré! ¡Qué bueno! ¡Felicita! ¡Felicitaciones, Maribel! ¡Qué bueno! Porque eso libera dopamina, logros, oxitocina, abrazos, amor, cariño, afecto. Entonces, estemos pendientes de cómo liberar nuestras hormonas de la felicidad. Porque eso nos estimula y nos mantiene más en esa lista de tengos, si yo la convierto en quieros, revisa tu lista de. Hazla. Haz la lista de tengo y la lista de quiero. Quiero es todo lo que me gusta hacer. Ah, escríbela. Revisa tu lista de tengo y ve a ver qué de esa lista de tengo la puedes pasar a la lista de quiero. Por ejemplo, tengo que sentarme a hacer la tarea con los niños. Bueno, si yo digo, Ay, oye, me gusta, quiero hacerla, porque es una manera de conectar no solo con lo que le estoy enseñando, sino con su corazón. Conozco un poquito más cuál es su dificultad. No sé si de verdad yo identifico si soy yo la que lo puedo ayudar o voy a necesitar una ayuda externa. Entonces ya no es tengo, sino quiero. Entonces tu cerebro dice, está contenta, produzca hormonas en la felicidad. Entonces toda esa lista de tengo, tengo que llevarle, tengo que llevarle la comida a mi mamá porque está enferma y no tiene cocinero y no, no quiere que la tienda y no quiere que la tienda y tengo que... Entonces dice, oye, quiero llevársela porque no sé cuánto tiempo voy a durar con mi mamá. No sé cuánto tiempo va a durar mi mamá y es un privilegio tenerla. O sea, tú le dices a tu cerebro y tienes que sentirlo, que es así, busca lo que de bueno tiene lo que estás haciendo. Y lo feliz que te puede hacer cuando tú lo ves desde otra perspectiva. Entonces conviertes que tengo estrés, cortisol, en quiero, hormonas de la felicidad. Eso es antiinflamatorio. Ahí tienes otra clave. Y duermes bien, descansas, te relajas, eres feliz y eres saludable. Bueno, vamos a ir rapidito porque tenemos luchando un año contra el virus y estudiando sus fortalezas y resulta que tenemos abandonado a nuestro sistema inmune que es el protagonista y todo depende del que hagamos algo para evitar que lo, que se lo que produzca inflamación crónica. Ese es el, lo el final de todo lo que he dicho. Reducir la inflamación crónica porque eso es lo que va a potenciar a fortalecer mi sistema inmune y voy a convertirme en aliado de mi sistema inmune no en el enemigo de mi sistema inmune dando todo para que dándole todo lo que necesita para enfermarse entonces y deprimirlo y, y, y debilitarlo verdad total que todo eso es muy importante entonces preguntémonos qué estamos haciendo y yo creo que esta cuarentena es una buena oportunidad no porque Dicen ayuno y abstinencia, bueno, completamos el ayuno en vez de ayuno intermitente en un ayuno sobrenatural, eh, el ayuno intermitente de moda, pero bueno, a lo mejor es quitarme algo, el ayuno es quitarme algo que me guste, y ese me abstengo de, y, y quemo porque es hace, hoy es miércoles de ceniza, es, es quemar lo que realmente es tóxico para mí, emocionalmente tóxico o físicamente tóxico, esas son nuestros, nuestras mortificaciones, eso, en eso es que tenemos que trabajar, que lo que hagamos, porque no, no comer carne, porque a mí me gusta la carne, me gusta el pescado, entonces es un sacrificio para mí. Entonces que las cosas que hagamos no sea el, el látigo por el látigo, es que además tiene, de tener ese sentido sobrenatural maravilloso, vaya a beneficiar tu salud, qué maravilla. Yo estoy seguro que Papá Dios estará súper contento además de que también te cuides. ¿no? Entonces vamos a, a, a contestar ciertas preguntas en relación a infección pre, durante y posinfección. Eh, la, la fase pre-infección no hay nada mejor que medidas. Medidas generales, mascarilla, eh, aislamiento, distanciamiento social, eso es lo que realmente ha demostrado. Y Evidencia científica de que es efectivo. Pero también tienes que evitar todo lo que pueda generar inflamación crónica. Recuerda, no te quieres enfermar, fortalece tu sistema inmune. Trabaja deshaciéndote de la inflamación crónica. Ya te hice varias preguntas. ¿Quieres que la vacuna tenga el mejor efecto en ti? Doctora, ¿qué vacuna me coloco? La que tenga, no importa. Es mejor estar protegido de algo a no tener protección. Pero si tú quieres que esa vacuna, optimizar el resultado de esa vacuna, desastre de la inflamación crónica. En relación a las vitaminas tenemos que ser cuidadosos, porque estamos viendo esas megadosis de vitaminas no están demostradas científicamente que generan ningún beneficio contra el coronavirus. Obviamente es bueno tomar nutrientes, vitaminas y nutrientes para fortalecer nuestro sistema inmune, pero sin exagerar. Pero sí es bueno tomarlos porque está científicamente demostrado que mejoramos nuestro sistema inmune tomando vitamina D3, mil unidades, sin 15 miligramos, vitamina C, no más de un gramo diariamente, como para fortalecer tu sistema inmune y de forma indirecta también estamos ayudando a, a que haya una buena respuesta ante el virus del sistema inmune. Pero si hay inflamación crónica, ninguna de esas vitaminas van a hacer efecto, acuérdate. Bueno, otra cosa que es importante para prevenir o tratar es que la gente usa el antibiótico. No, no, acitromicina y, y amoxicilina. A mí me han preguntado cualquier cantidad de cosas. Esto es un virus y los antibióticos son para bacterias. No tiene ninguna indicación usar antibióticos. Número uno. Número dos. Aún para bacterias, si yo no tengo la infección, yo no tomo antibióticos. Para prevenir una infección urinaria vamos a darte antibiótico. Pero bueno, ¿cómo me vas a dar un antibiótico para prevenir la infección urinaria? Si eso no está descrito. Para tratar la infección urinaria. Pero yo tengo que tener la bacteria en, en la orina para poderme tomar el antibiótico. Entonces, ¿cómo voy a tomar antibiótico para prevenir un virus? O sea, doble disparate. No es... antibiótico no es para virus. Y segundo, no es para prevenir nada. Otra cosa que es importante, que de las preguntas que me hicieron... Eh, es que en relación a la ivermectina, lo conversé la, el live pasado, vayan y lo vean, pero de todas maneras no tenemos evidencia suficiente para un consenso internacional y poder recomendar su uso, falta de evidencia científica. Sin embargo, hay gente pues, que se ha expuesto y lo está usando, pero no se pueden dar recomendaciones eh, formales en relación a la ivermectina. ¿Qué pasa durante el proceso de infección? Durante el proceso de infección, eh, pues, se ha usado la cloroquina y la citromicina, por ejemplo. No contamos con suficiente evidencia. Las recomendaciones internacionales, eh, úsenlo bajo protocolo, pero no de forma arbitraria, porque no, eh, inclusive la cloroquina tiene efectos, ha producido efectos tóxicos, ¿no? electrocardiográficos, etcétera. ya Es una droga muy antigua y tiene efectos tóxicos. Entonces, este protocolo no debe ser utilizado. El proceso de infección, eh, la, para poder entender las terapias que se dan, vamos a dividirlo en leve, moderado y severo. ¿Cuál es el leve? COVID leve, síntomas leves. Eh, bueno, un poquito de malestar general, fiebre, tos, eh, eh, síntomas no pasan de allí, este, tratamiento sintomático, hablar con tu médico, mantenerte en contacto con alguien para ver cuándo va a pasar de moderado a severo. Puedes quedar en casa, bajo monitoreo, el 80% de la población, 70-80% de la población está pasándolo de esa forma, o asintomática o síntomas leves, no hay ningún problema. En algunos casos han utilizado anticuerpos monoclonales, por ejemplo en el caso Trump le dieron anticuerpos monoclonales con leve pero para inhibir el virus desde el principio. Pero son altamente costosos y realmente todavía no se ha demostrado sus beneficios porque el costo-efectividad es bastante alto, ¿no? Luego viene la, el estadio 2. El primero es estadio leve, 1. el estadio 2 es moderado. En el estadio moderado es la fase pulmonar donde hay afectación importante pulmonar, bien sea por tomografía o una placa de tórax, ves compromiso, neumonía unil o bilateral. Ese fue mi caso, así comenzó de entrada con grado 2. Este, en estos casos, pues bajan los glóbulos blancos, además de que bajan los glóbulos blancos, hay compromiso en las placas de toras y en la tomografía, hay que hacerla, hay tos, hay desaturación, hay hipoxenia, la saturación baja. Eh, yo tuve también bradicardia, la frecuencia cardíaca bajó muchísimo. Ese paciente hay que hospitalizarlo, hay que hospitalizarlo porque ese paciente pasa rápidamente de fase 2 a fase 3 de hecho, ya yo entré casi en fase 3, severo, donde hay una hiperinflamación. Se generó la hiperinflamación, un, hubo, pero no llegó a un distrés respiratorio severo, tampoco a falla multiorgánica ni multisistémica, sino que se quedó todo confinado en la parte cardiopulmonar. Eh, se elevaron los marcadores inflamatorios, el D, la ferritina, la interleuquina 6, algunos... Eh, troponina, algunas LDH, se elevaron algunos de estos marcadores. Y bueno, en la fase 2 y 3, a veces el paciente es muy difícil de terminar y en cualquier momento puede ir a requerir no solamente oxígeno por catéter, sino eh, máscara con reservorio de oxígeno o BIPAP, que es una forma de una máscara que pone oxígeno bajo presión o ventilación mecánica que hay que entubar el paciente. Lamentablemente, después que el paciente se entuba, este... Bueno, bueno, el riesgo de morir es muy alto ¿no? y de sobrevivir es menos del 6%. Esa es la realidad. Realmente durante el proceso de infección en esa fase eh, ya hospitalizado, los 10 primeros días se daban hasta ahorita lo que estaba compro ah, demostrado que, y me lo dieron. Realmente el Rendecivir, que es un antiviral, se da entre 5 a 10 días. A mí me dieron 10 días por el compromiso pulmonar asociado a esteroides porque por la hiperinflamación había que atacar con esteroides y desinflamar también antibióticos, porque si bien es cierto, el antibiótico no es para virus, sino para bacterias, en la fase inicial es virus, pero después las bacterias se aprovechan y contaminan. Entonces se da antibióticos y luego anticoagulantes, porque una de las complicaciones que tiene este virus es que produce trombos, trombosis pulmonaria a nivel en otros órganos, ¿no? Entonces hay que dar anticoagulantes. Bueno, el uso de vitaminas, eh, si bien es cierto, no hay mucha evidencia, hay un trabajo que he realizado en Barcelona, España, que recientemente acaba de demostrar que disminuye mortalidad y favorece el uso de vitamina D3 intrahospitalario durante los pacientes hospitalizados. Eh, bueno, considerando que la vitamina D3 ya la venía tomando y además es buena para el sistema inmune, pues se puede dar, pero hace falta mayor evidencia, pero sin embargo, pues no hay ningún problema en que se utilice. ¿Es posible reinfección o hay una reactivación? Realmente considerando que hay distintos tipos de genes, hay mutantes, ya hay varios, cinco mutantes, se han demostrado. Mutaciones que, inclusive, hay una de las vacunas que no actuaba sobre una de las mutaciones. La africana, sobre todo, que es la mutación más, más difícil, ¿no? Este... Bueno, es posible que, que la vacuna pueda no ser efectiva o, o que pueda repetir. Eso todavía no está claro, si hay una si se puede haber una reinfección. ¿no? Hay casos que pareciera que sí se reinfectaron, pero no está muy claro. Lo que sí está, la otra posibilidad es que exista lo que se llama un reservorio. O sea, que se produjeron pocos anticuerpos, poco nivel de anticuerpos, y que quedó un reservorio del virus en algún momento, en algún sitio, en algún órgano, y que antes de tres meses eso se pueda reactivar, porque bajen los anticuerpos y se reactive el virus. Eso tiene que pasar antes de los tres meses. Ya de los tres, después de los tres meses es muy poco probable que un reservorio se reactive. Entonces, eso está todavía, pues hay muchas cosas por aprender de este virus. Hemos ido sobre la marcha aprendiendo. Reacciones de la relación a la vacuna. Preguntas. ¿Cuáles son las vacunas? Me voy a referir a las que ya han terminado fase 3. Fase 3 de investigación es las que ya realmente han demostrado eficacia, comprobada científicamente, y han sido aprobadas dos en los Estados Unidos, la de Pfizer y Moderna. Hay otra que ya está por punta a aprobarse, que es la de la de Janssen, que es Johnson y Johnson. La ventaja que tiene esta es que es una sola dosis, sobre las otras que son dos dosis. Eh, ahí está la, la rusa, que es la Sputnik, que eh, ya terminó la fase 3. Pareciera pues, que la efectividad es del 90%. Las vacunas chinas no tenemos mucha información, es la CanSino, Sinopharma. Eh, la diferencia entre las anteriores y que son de una tecnología un poco moder más moderna, porque son RNA mensajero, es, eso, eso significa que toman un, una molécula de RNA, de un núcleo, y le dan una información de qué hacer para producir anticuerpos y eso se se coloca en la vacuna de manera que eso va directo a la célula, al ribosoma de la célula del, del individuo vacunado y transcribe, mensajero, le transcribe la información de qué tienes que hacer para producir anticuerpos contra este virus. Entonces ya va la información muy bien codificada para que se produzcan los anticuerpos. Esas son las primeras vacunas de, AstraZ de la moderna y la de Pfizer. Esta otra vacuna, eh, es, la vacuna es son más la rusa, la china, son adenovirus, son virus desactivados que, que realmente, este, bueno, igualmente protegen porque estimulan la producción de anticuerpos, pero son tecnologías diferentes. Eso, esta diferencia de, de tecnología también le da... Diferencias en cuanto al almacenamiento y la distribución. Los problemas que tienen la de Pfizer y Moderna es que tienen que, para preservarse, mantenerse a temperaturas menos de 80 grados centígrados y menos de 20 grados centígrados. Entonces, muy pocos refrigeradores en el mundo que puedan mantener esa cantidad de vacunas refrigeradas a esas temperaturas. Eh, una al sacarlas son seis horas nada más, ya se pierde, se vuelve inestable y la otra pues parece que puede durar unos días. Esto es un problema a la hora de la distribución, porque no en todos lados hay refrigeradores con esta magnitud de potencia. Los beneficios sobre estas nuevas vacunas, la de AstraZeneca, la de Janssen y Novavax, es que permite temperaturas de 2 y 4 grados centígrados, que es como un refrigerador normal. Entonces, pareciera que va a ser más fácil, porque usan tecnologías más nuevas y requieren menos frío. Entonces se pueden almacenar y distribuir con mayor facilidad. Entonces, bueno, para ahora la de Janssen tiene ese beneficio, además de la cadena de frío, que es menor, el beneficio que es una sola dosis. Vamos a ver qué pasa, pues esto está por aprobarse también en los Estados Unidos. ¿Qué vacuna colocarse? Pues la que puedas, la que te toque, la que te llegue, la que sea, es mejor cualquier vacuna que nada. Así que vacúnate, vacúnate con lo que te llegue. Son vacunas seguras y son vacunas efectivas, porcentajes distintos, pero es mejor tener 70%, 80% de protección que no tener ninguna. Hasta tanto logremos inmunidad rebaño. ¿Qué es inmunidad rebaño? ¿Se acuerdan que les dije que me preguntaron? No se me fuera a olvidar. Es cuando se logre vacunar entre el 70% y el 75% de la población mundial, porque es cuando va a bajar el contagio. Por eso, ahorita tú te vacunas, tienes que seguir con tu mascarilla, porque hay mucha gente no protegida, no vacunada, y la, el proceso de contagio es muy rápido. Entonces, hay que mantener la mascarilla a pesar de que estés vacunado. Pero cuando logremos que esa es nuestra meta, ya tenemos que apuntar que el 70, 75% de las personas estén vacunadas, obviamente eh, vamos a lograr inmunidad de rebaño, y es los riesgos de la vacuna... Súper segura, solo da efectos adversos locales, esas muertes que se han atribuido realmente no se ha podido demostrar científicamente que es debido a la vacuna. ¿Quiénes deben vacunarse? Todas las personas que hasta ahorita los estudios se han hecho mayores de 18 años, no importa la edad, a cualquier edad, entre los mayores por supuesto más, pero también ya están incluyendo muchachos de 16 y de 12 años, no se ha hecho en niños, en lactantes, o sea en lactancia, Materna ni en embarazadas. Y por supuesto, pacientes inmunosuprimidos. Me han preguntado mucho, doctora, yo tengo hepatitis. Si tú tienes hepatitis, estás bien controlada, no tienes ningún problema, te puedes vacunar. Doctora, tengo cáncer. Yo estoy en un tratamiento de cáncer, pero si no estás inmunosuprimida o no tienes eh, problemas de quimioterapia en este momento, pregúntale a tu médico, te puedes vacunar. Doctora, es que yo tengo VIH. Si estás en tratamiento y está bien controlado y tienes anticuerpos y tienes, y tienes tus terapias, tu tratamiento bien controlado, tienes un sistema inmune bien comparable con la población normal. Si estás en tratamiento, entonces las condiciones de inmunosupresión o cualquier otro proceso infeccioso, si tienes una infección urinaria, una infección respiratoria, si tienes algún problema, no te puedes vacunar porque en ese momento tienes un problema de debilidad de tu sistema inmune. Si el sistema inmune está comprometido, no te puedes vacunar hasta que pase ese proceso. Entonces, todos estos pacientes pueden consultarlos con sus médicos tratantes, pero si tú estás estable, te puedes vacunar. Si me dio COVID, ¿tengo que vacunarme? Sí. ¿Y, y por qué? Porque eh, ya expliqué que era necesario mantener anticuerpos hasta tanto haya inmunidad rebaño. ¿Serás alérgico a algún medicamento? Me han preguntado mucho eso. ¿Me eh, eh, impide que me ponga la vacuna? no. Las reacciones alérgicas a la vacuna son mínimas, 0.0003, muy baja, y realmente es en pacientes que hayan tenido antecedentes de alergia a otras vacunas, la recomendación es vacunarse. Normalmente se vacunan y se esperan 15 minutos a estas personas que son alérgicas a otras vacunas, vacunarse, esperar 30 minutos y tener alguna medicación para cualquier reacción como noradrenalina o esteroide, para cualquier abordaje que se pueda hacer en un momento determinado de alguna reacción, pero mínimos efectos alérgicos. Eh, los locales también son tolerables perfectamente como en muchas otras vacunas. Secuelas post-COVID, viene un post-mañana, no se lo pierdan porque esto es largo. Y ya voy a cerrar porque estamos pasados de tiempo, apasionada hablando de todo esto y de mi experiencia personal. Quiero terminar haciendo predicciones, a nosotros nos encantan las predicciones, aquí estoy haciendo una predicción. Voy a hablar sobre el prediccio las predicciones que hicieron el 12 de febrero, el año chino del buey, para el 2021. Dijo, certidumbre pero con paciencia. Certidumbre, fíjense lo que les dije que había que buscar. Certidumbre en medio de la incertidumbre. El buey, certidumbre, pero paciencia. Dicen que el buey es paso firme, pero lento. Tercero, crecimiento. Segundo, perdón, crecimiento. Y tercero, avance. Son las tres cosas que promete el buey para este año. Eso es el año chino. ¿Y qué decimos los occidentales creyentes en Dios? Sí, certidumbre, claro que sí, pero basada en confiar, en acercarnos, que esto nos acerque al amor de Dios y a su misericordia, que seamos mejores personas. Y volvamos, vuélvanse a mi corazón, dice, vuélvanse a mi corazón, nos pide el Señor en esta Cuaresma. Entonces, qué mejor momento el miércoles de ceniza para preguntarnos, ¿realmente este virus me está acercando a Dios? Crecimiento interior, mirar para adentro. También coincide con lo del chino. Y avance en qué avanzamos, en el amor y en la gratitud y en la solidaridad. Ayudarnos unos a otros, a salir adelante con todo este proceso y finalmente vacunarnos y hablar de la importancia de vacunarnos. Es una vacuna segura y tenemos que lograr la inmunidad, rebaño, porque eso nos va a permitir estar más relajados y más tranquilos. ¿Y cuáles son las predicciones de hígado sano? También tengo predicciones para el 2021. A ver, en relación a la certidumbre, pero basada en acciones concretas, dirigidas a mejorar nuestra salud integral, disminuyendo la inflamación crónica. Haz tu lista de cosas que te llevan a tener inflamación crónica. Si tú quieres mejorar tu salud y estar preparada para lo que venga, Tienes que bajar la inflamación crónica, haz tu lista y empieza a trabajar. Hoy cuaresma, empezamos cuaresma, bonito día para comenzar esos propósitos para mejorar eh, tu salud. Luego crecimiento, sí, trabajar con nosotros mismos. ¿Y qué significa trabajar con nosotros mismos? Bueno, dejar de esperar que los demás cambien. Porque no, no, yo voy a hacer esto cuando mi marido cambie, cuando mi hijo cambie, cuando mi tal cambie, cuando el otro cambie. no. Trabajar contigo misma es ponerte tus propios planes de acción para mejorar, lograr tú tu mejor versión y no esperar a que es cuando el otro cambie. Entonces no podemos esperar que los demás cambien. Tengo que cambiar yo. Y por último, el avance. Avance como avanza. Un plan de acción con metas concretas. No hay otra forma de avanzar. Concreta tus acciones y dedícate realmente a hacer lo que tienes que hacer por ti misma. Bueno, con toda seguridad, todos queremos, ¿por qué hacemos estas predicciones? Porque todos queremos tener suerte, ¿verdad? ¡Wow! Esta bolita mágica que dice, pues la suerte de no contagiarnos, la suerte de no complicarnos, la suerte de no morir, la suerte de quedar en el 95% de las personas que hicieron inmunidad, todos queremos tener suerte. Pero resulta que la suerte es lo que ocurre cuando coinciden... La preparación, que es el conocimiento y la oportunidad. Eso lo dijo Seneca. Entonces, yo espero haberles dado hoy la preparación, que es el conocimiento. Está en tus manos el aprovechar la oportunidad de decidir ser feliz y ser saludable hoy. ¿Qué mejor momento? Así que ese es mi gran consejo, esa es mi predicción. Ser feliz y ser saludable es una decisión de vida que solo puedes tomar tú. Comienza hoy, decídelo ya. Eso para mí, esto ha sido, bueno, una gran felicidad haber compartido esto con ustedes. Estoy súper pasada del tiempo, ahora parece que bueno, como que no es una hora, menos mal, no nos cortaron. Besos y abrazos, todas las preguntas y todo lo que quieran me lo dejan allí, por si acaso algo yo no haya contestado. Traté de abordar todas las preguntas que ustedes me habían hecho y bueno, lo dividí en dos likes para hacerlo más eh, factible, ¿no? De contestar. Y bueno, traté de unir un poco lo que hay de evidencia científica, las cosas que existen con mi experiencia personal. Estoy aquí para servirles, para ayudarlos, para amarlos, para quererlos y compartir todo lo que tengo para ustedes que los pueda ayudar a hacer, a lograr la mejor versión de ustedes mismos. Un besito. Cariños, nos despedimos. Ser feliz y ser saludable es una decisión de vida que solo puedes tomar tú. Comienzas hoy. Decídelo ya. Un gran abrazo. Los quiero mucho.